Yo pensaba que era aquí en la política que se pataleaba nada más. Pero Donald Trump está pataleando, Carlos. No, eso está malo. <risa> se le subió la presión. El pataleo de Donald Trump luego de las elecciones de Estados Unidos el martes 3 aún no se ha declarado un ganador debido al retraso del conteo de los votos, sobre todo del voto por correo, que ha superado los 90 millones. La campaña del presidente Donald Trump presentó demandas en el estado de Pensilvania, Michigan y Georgia, sentado las bases para disputar los estados que son campos de batalla luego que quedó detrás el demócrata Joe Biden en la búsqueda de los 270 votos del colegio electoral necesario para ganar la Casa Blanca. Sin embargo, el último estado ya desestimó la demanda de Trump. Y el conteo de votos seguirá su curso. Trump pidió este jueves en Twitter, en la letra mayúscula, paren el recuentro, el conteo. Mientras que subirá el, el rival, perdón, el candidato demócrata Joe Biden reclamó justo lo contrario, que todas las papeletas se cuenten. Trump ha sido posicionado en contra del voto por correo, porque los datos muestran. Que los demócratas usaron esa forma en la mayor proporción de los republicanos. Es decir, que no está de acuerdo el hombre, Carlos. Mira, actualmente me fui de una vez directo a Google. Eh, John Biden lleva un 50.4% y Donald Trump lleva un 47.9%. Eh, 270 votos para que gane John Biden. Bueno. Se va Trump. Yo creo que se va en esta vuelta. Yo creo que se lo van a lamber. Yo creo que Donald Trump perdió ya lo que es la presidencia para mí. Hay mucha gente que está en contra de que él siga siendo el presidente. Creo que esto puede traer problemas? ¿Crees? También puede traer una contienda entre los dos políticos. Eso así, eso es así. Una, puede, puede traer un pataleo, un pataleo. un pataleo, puede traer que eso no es... <risa> no hay algoritmo ahí. Pues yo pensaba que era aquí, la más que, que se usaba eso. Yo pensaba también que era aquí. Míralo ahí. Hay míralo un ahí. pataleo. Oye, stop the fraud. Hay fraude. Que paren ¿Cómo, el ¿cómo, fraude. ¿cómo cómo, cómo, ¿Cómo, cómo, Stop the fraud. Stop the fraud. Que paren el fraude. Que paren el fraude. Dijo el, el, el señor presidente. El caco muñeca. Cacito de muñeca. <risa> ¿Eh? Señor Donald Trump. Yo pienso ya que tiene que entregar porque ya ese... Le... Ya está. Y es un hombre que tiene su dinero. Pero mucho... Y es que le gusta, a él. cuando la mata da fruto, eh. uno no la quiere soltar. Bueno, por ahí... Es en Pensilvania. Es Pensilvania... En Pensilvania Trump lleva un 50.3, Biden lleva un 48.5. ¿Faltan cuánto? Faltan eh, 575,321 votos por contar. La diferencia es de 115,069. Bueno, señores, ahí está la diferencia de. Como, entre, entre Biden y. Y Donald Trump. Y Donald Trump. <risa> no, botella y piedra y esto. Pero vamos a ver qué pasa en lo adelante. Pero es gane el mejor? ¿Que gane el mejor? Todavía. Todavía Trump seguro tiene la esperanza. <risa> <risa> porque es lo último que se pierde. Es lo último que se pierde. Es un te terrible, Villalona. Y la esperanza le mandó la esperanza. Atrás. Ay, ay, ay, a Trump. ay, esperanza. A la gente que llame, Donald Trump o Biden. Sí, vamos a la una llamadita, Donald Trump o, o, o Biden. Vamos, vamos arriba. Pongan los números ahí para que llamen. ¿Eh? A ver, Biden o Trump. 809-725-0505. Yo, yo voy a Biden. Yo creo también. que necesito un caso. 809-725-0505. Biden o Trump. Llámenos. Ya, ya, yo creo que. Ah, mira, llegó el mira, hombre. Mira, llegó el hombre. El más esperado de el... todos. ¿Eh? El soporte. Claro, claro. Bueno, ahí está el hombre. Bienvenido a nuestro hermano en cámara. cámara.net. El... Estaba hablando de tron? Me gustaría más. Tron, que. Sí. Es, okay. más, es más pues... de la familia, es más de las iglesias, ah. es más de la formalidad. Eh. El otro eh. cosa deja llevar mucho. Es como aquí, que si había ganado el penco, la gente sabía que el anillo iba a gobernar. Allá, yo Biden, me que son los Obama, los Clinton, esa gente, igualito. Igualito. igualito. Ah, bueno, tengo que estar allá para yo eh, percibir eso. Vamos a pasar a otra información. ¿Eh? Todavía no, de reconteo de No, vuelta. yo fui a una llamada Hello, buenas Buenas, le hablo de la Dígame, Dígame. El, el otro No, Jonathan, el otro Biden, Biden. Ok <risa> Biden, muchas gracias <risa> Otra, hello, buenas Hello, Trump o Biden? Trump se va, Trump se va. Se va, se Trump. Va, Trump, dice ajá, Trump Biden. Todo el mundo, Biden, vamos llamando al salón 809-725-0505. 809-725, ¿eh? Sí. Cuidado, eh eh eh, eh, eh, eh. ¿eh? ¿eh? ¿eh? Cuidado. 05-05, 809 725 eh <laughs> cuidado eh cuidado 05 Una vaina. Una vaina para los americanos que no están viendo. Exacto. También. Adiós, no, déjalo Ay, tranquilo los dominicanos están enfocados en las elecciones de afuera. No, pero aquí, aquí no, hay un eh, analista. Aquel, uno analista. Aquel, me amenazó uno. ¿Por qué nadie me pregunta quién en Haití? ¿Cómo es el presidente de Haití? ¿Quién, ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Nadie sabe. Pero no me interesa de allá. El, el único que yo conocí fue allá, Beltrán, Arití. Ese hombre tiene la gran Haití, si me acuerdo yo. Yes, y es, te... Llámenos, señores, 809-725-0505. Biden o, o Trump. Trump. ¿Cuál queda los cuartos? No me... Ay, ahí está la <risa> gente peligrosa que cree que le van a quitar esos eh, cheles. Eh. Esos chelitos. ¿Eh? Hay que informar a la población que la... hay elecciones en Estados Unidos que se han decidido en un juez, no por elecciones. En un juez. ¿Es un juez. Es verdad, es verdad. Ha pasado eso, ¿eh? Sí. Es un tribunal. En tribunal. Eso así para que estén pendientes. Llámenos y diga cuál usted quiere, porque ya que usted está activo? Políticamente, americanamente, como dicen. 809-725-0505-Trump o Biden. Yo, yo te. Yo, yo ni he opinado. Ahora estoy hablando de eso. Ahora estoy hablando de eso.